Flor María la voy a sacar a bailar para que en este diciembre nos podamos gozar Navidad. A Flor María yo la quiero y con ella te quiero gozar. Porque viene el año nuevo y con ella me voy a casar. Porque viene el año nuevo y con ella me voy a casar. que viva diciembre que con ella me voy a casar por María en Año Nuevo en Navidad así que viva diciembre 100% la Plus 100% la Plus de corazón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 de la Ciudad de México es en el, el, el, el oso me voy a con María en año nuevo María, el navidad el, el, el, el oso la en el con María, el año nuevo con en así que viva diciembre 35, sonido en el cine. La la música. La la 35, sonido del tropicales de sonido abuela. Desenterrando. El la las colitas tropicales de la abuela. el año nuevo. Desde la Ciudad de México, el berraco del berraco de la cumbia. Circus, desde la Ciudad de México, el berraco del berraco de la cumbia.